Horoscopo de Libra para hoy, 19 de marzo de 2018 Hoy tendrás un diálogo importante con gente influyente Quizás tengas una discusión con tu jefe Tendrás la oportunidad de probar tu experiencia Si tienes ansias de expresarte, no podrás fallar en la impresión que darás O puede que tengas que tratar con un cliente importante o el director de una compañía